Ahí está. <ríe> Cata que solo fue al inicio. ver, <ríe> okay. Rota de Michigan. Ahí está. Me voy a repetir de... de, de, de dentro de unos meses me voy, a me voy a repetir de decir... Lo que voy a decir a continuación. Es que soy imbécil. Pero es que... Eh, es una idea que se me vino a la cabeza y... Bueno, mi cerebro estúpido no lo pudo rechazar. Voy a hacer... Una promesa. Prometo... Que me lo voy a pasar... Para la ruta de Michigan Es que yo soy un imbécil pero Lo prometo Prometo Que Cuando me lo pase Va a ser con la ruta de Michigan Si, si por algún casual No logro hacer el clic Y me voy para abajo No voy a intentar hacer el salto triple Me voy a morir sí sé que probablemente Ahora mismo va a aparecer un, Una especie de portal Y va a salir el Augusto del futuro Y me va a querer cagar a piñas De hecho me estoy sorprendiendo Que no esté pasando Este Pero bueno